Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a Toxic Game Channel, vuestro canal de toxicidad 100% natural y, y siéntense, siéntense, ya os voy diciendo, sentaos, tomad asiento, no os vaya a hacer que os vaya a dar un iptus, os vaya a dar eh, un mareo y os vayáis y os, y os a hacer daño, os vayáis a caer para atrás, por lo que se va a decir. desde luego el día no, no ha terminado como yo pretendía que empezara evidentemente también por causas mayores porque el ex primer ministro japonés Shinzo Abe eh, ha sido eh, brutalmente asesinado ayer eh, por un sospechoso que ya ha sido identificado como Yamagami Tetsuya un joven de 41 años en paro y que se construyó él mismo un arma bien eh, hay que tener en cuenta una cosa aquí he encontrado lo que estaba buscando bien sobre porque sí vamos a vamos a tocar los videojuegos vale pero pero evidentemente teníamos que tocar este tema ya sé que este tema eh, es complicado es un varapalo enorme para, la, para, para los ciudadanos japoneses eh, sobre todo con un ministro pues como todos los políticos no mm, con sus detractores y con gente eh, que le sigue y que nada, nada permite a nadie tomar la decisión de quitarle, arrebatarle la vida a otra persona porque ésta eh, te haya hecho lo que sea o porque hayas proyectado sobre esa persona todas tus carencias y todo lo mal que te va en la vida es un despropósito es algo que desde aquí de verdad lo estoy denunciando como también estoy denunciando y tengo que denunciarlo porque no hace bien al mundo de los videojuegos es que por eso digo que cogeros el asiento vale y, y, a, y agarraos los nachos porque resulta que eh, según medios eh, de prensa, ya sabemos cómo es la prensa, eh, sobre todo israelíes, eh, le echan la culpa a Hideo Kojima, no no, no va de broma, eh, eh, del asesinato del exministro chinzo Abe. Bien, esto hay que descartarlo totalmente. Esto hay que. Eh, es una campaña en contra de Kojima, en contra de.. Eh, de por parte, además, eh, de, de una de un eh, de un medio llamado Apde, eh, que se hace eco. Y bueno, y aquí podemos ver incluso el, el, el kit de la cuestión. Este es un mensaje que ha publicado un político francés, creo, recordar ahora mismo no me acuerdo, eh, echándole las culpas a Hideo Kojima, comparándolo con Hideo Kojima. Por la parte de Europa, esto es lo que, digamos, eh, ha surgido, ha surgido... No solamente en, en un periódico loco en Bagdad, no. Aquí ha habido políticos que han confundido a Hideo Kojima con el asesino real que, vuelvo a repetir su nombre, cosa que, por cierto, no suelen hacer en ningún caso en Japón jamás. Eh, vamos a entender una cosa sobre Japón y, y quiero que me prestéis atención en Japón nunca dan los nombres nunca dan los nombres de aquellos eh, eh, que hayan cometido un asesinato ni las víctimas nunca es también un poco relativo, siempre hay algunas excepciones pero es eh, por norma no dar eh, este tipo de informaciones al ser un alto cargo al ser un exministro eh, y además de cara a todo el mundo en un meeting eh, y además de la manera en la que bueno, en la que se ha producido los hechos el tal Yamagami Tetsuya de 41 años en paro eh, se ve que el que estaba obsesionado con el mandatario desde hace ya bastante desde hace tiempo por lo que dicen algunos ya ya cada vez vamos sabiendo con cuentagotas pero vamos sabiendo ya un poquito más y un poquito más sobre lo que ha pasado ¿no? al hilo de lo de Kojima que es por, por qué meten a Kojima aparte de un extraño parentesco que puede tener cualquier japonesa repeinado y, y, y si le ponemos una mascarilla, sobre todo no que ni siquiera nosotros los españoles nos no, no, no reconocemos con la mascarilla, imaginaos tampoco en ningún otro lado del mundo, eso os lo puedo asegurar bueno pues el tipo eh, este político francés cogió unas imágenes de, eh, de Hideo Kojima como veis con la foto del Che Guevara eh, y acusándolo de ser del Partido Comunista, eh, cosa incierta. Eh, eh, en este caso es puro tem es un poser, es un poser. Eh, y dicho sea de una manera incluso hasta positiva, puesto que no sé, yo veo Motorhead bueno, cuando vivía Lemi y, y todo el mundo le preguntaba que por qué eh, utilizaban eh, la bandera sureña y, y todos esos elementos tan de los nazis y todo esto a lo que respondía que era un era una puesta en escena de ponernos como los más malotes entendamos también eso por parte de, de, de los artistas es decir que a mí Hideo Kojima me salga un día con una foto en la que se ha comprado un bolso donde sale la cara del Che Guevara no significa que se haya hecho comunista o que tenga carnet del partido comunista o ni siquiera ni que se haya leído el manifiesto de, de carlos marx y marx por lo tanto vamos a quitar ya de la ecuación ¿eh? porque me parece completamente absurdo y con un tinte un tanto racista comparar a Kojima con cualquier otro japonés como diciendo todos son iguales entended que que hay hay mucha gente de hecho en twitter eh, siguen continuando con su extraña guerra eh, hoy eh, no voy a poner la imagen eh. Eh, hemos visto imágenes eh, la, las imágenes que que he puesto habéis visto que no he puesto imágenes ni de sangre hemos visto a, al señor Cinzo Abe este es, el, este es el que le mató esta es su arma pero en ningún caso eh, voy a poner en una sola foto de del asesinato en sí he, he visto el vídeo de hecho completo desde varias ya desde varios ángulos el tipo se la acercó, la verdad es que el tipo estaba bastante cerca de hecho yo creo que esa imagen sí que la podemos poner eh, para que veáis lo cerca que estaba, o sea estaba justo al lado y en fin ha sido un desastre eh, Naciones Unidas ha eh, hecho unas declaraciones, la propia Úrsula eh, von der Leyen, que es la presidenta de la Unión Europea, eh, ha mandado un comunicado a Japón mandando la, bueno, reprochando primero el, el acto eh, de, de este asesino, que no tiene otro nombre, es un asesino, y, y bueno, Kojima lo quitamos de un lado. Te puede caer todo lo mal que quieras, pero vamos a parar. Kojima no ha hecho nada. Kojima no tiene nada que ver. Es más, ni siquiera estaba en el, en el sitio. Y bueno, y ya está. Hay que Además, la policía japonesa ya ha identificado a este muchacho con 41 años sin trabajo, en fin otro que se sale del tiesto y que pero que no voy a poner su imagen más que nada porque no quiero darle ya más cancha ya a este tipo de gente es eh, un tipejo que se ha reído eh, de, de los x -voces de una manera muy civilina, de una manera muy asquerosa, os voy a explicar lo que ha pasado pero no os, voy a, no os no quiero mostraros el, el tweet, básicamente por no darle ya notoriedad a este tipo de gente, ratas calvas y eh, ratas con pelo, me da igual, no les pienso dar eh, ni un solo minuto de lo que ellos creen que es Gloria. Pero simplemente decirle una cosa, eh, a mí, en lo personal, si se retrasa para el 2023 el juego Stalker, no sería un problema, el problema son la gente como tú, que son, aparte de que están engañando e insultando a gente que está jugándose la vida. Diseñador, principal y diseñador gráfico, Pe, perdón diseñador diseñador principal y el diseñador principal narrativo pones en la foto en, en tu tweet pones dos fotos de estos de estos eh, trabajadores de, de estos grandes pilares del proyecto del proyecto de Stalker para insultarlos de la manera más de desnable por eso no pongo el, el de esto porque seguramente muchos lo habéis, muchos lo habréis visto no lo, no lo compartáis yo ya lo he denunciado y lo he bloqueado que es eh, lo que viene siendo ya un poco la tónica en Twitter viendo el percal y viendo eh, como algunos a base de mentiras a base de tener a gente muy muy eh, engañada pues llegan a hacer cosas como esta pues que sepáis que Stalker eh, sigue en su plan de sacar el juego para el día que iba a sacar el juego no se retrasa lo cual es una buena noticia ¿eh? así que que no vengan los de Naughty Dog o los de Santa Mónica ni ninguna desarrolladora ni Ubisoft, ni ni Betesda a llorar, nunca porque desde luego esta gente se lo está currando lo que madre no ha escrito Dios o sea, no, lo, no os podéis imaginar lo que está haciendo esta gente para que ustedes tengáis por fin el Stalker 2 media plantilla está en Praga y los principales pilares están ahí, en plena guerra, en primera línea, como para que venga un niñato o una niñata, como digo, a echar por tierra todo el trabajo. Así que si vamos a hacer comparaciones de Playstation y, y Xbox, vaya, vamos a, a ver los exclusivos de Playstation 5 que acabamos antes. Go War Ragnarok para el 9 de noviembre. No se me vaya, no se me vaya nadie a enfadar si a lo mejor tardamos unos días más y te llega en diciembre que es prácticamente con, con el 2023 tras la nuca pero bueno lasso view remake remake o sea ni siquiera es un juego nuevo es un remake stray y for poké for spoken xbox series x exclusivos lo estamos lo vamos a ver aquí en esta imagen Valheim, High Old Life, Score, Petiment, Naraka, Blade, Blade Point, que ya está, o sea, Blade, Naraka ya está, Asdax Fall, dentro de poco, WH 40K, uh, Dark Tide, Somerville, Summer, Atomic Heart, Sling Ratchet 2, Party Animal, Lightyear Frontier, DLCs que vendrán también, el del Forza Horizon, el, de, el del Hallways, el, de, sí, el de el de los Hallways. Halo 1, la sesión 3, que también se queja mucho de... Hostia, ¿para cuándo le DLC? Pero vamos a ver, venga, hombre, venga, hombre. No, no, no, no seamos como los de Sony y pretendamos que, la, que que trabajen como como como esclavos para que tú tengas más y más y cada vez más rápido. No, ah, no, hijo, no. No, no, mijitos, no. Los videojuegos no son tan fáciles de hacer. No son tan fáciles, yo lo siento. Sea of Thieves la sesión 7, la temporada 7 Fly Sim ...el 40 aniversario o algo así... ...no sé, el 40TH... pero no me sale... ...y día 1 en el Game Pass... ...el Plague Tale Requiem... ...que viene dentro de poco... Eh, ...las Tortugas Ninja que ya está... ...el Persona 5... ...en cuantito salga... Hollow Knight en cuantito salga... ...Gunfire... Revolt cuando salga... ...yo de verdad hay cosas que eh... ah, luego llegan las ofertas en juegos retrocompatibles en Xbox esto que, que, que es increíble porque llegan hasta hasta el 75% lo cual te puedes hacer de juegos eh, increíbles de aquella de aquella gran época por muy poco dinero por muy poco dinero, así que echarle un vistazo al catálogo porque ya están la, las ofertas y la noticia con la que yo quería empezar el día y con la que voy a terminar el, el programa no sin antes eh, reprochar nuevamente este tipo, este tipo de, de comportamientos psicópatas bueno amigos, espero que os haya gustado el programa de hoy. Eh, terminamos, como digo, con una buena noticia que eh, viene acompañada lamentablemente de una mala noticia, que es la muerte de Shinzo Abe, exministro de Japón. Gente que se intenta aprovechar de las desgracias, nuevamente los digo, eh, ya iréis cayendo, y nada más amigos, espero que os lo paséis muy bien, os lo paséis metálicamente bien, y disfrutar mucho de los dios. hasta la próxima amigos.